Se acaba de rechazar que la pensión garantizada universal, la PGU, subiera de 193 mil a 250 mil pesos. Y no por culpa de la oposición. No por la oposición. Fue por culpa del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, que no llamó a votar dos veces como se acostumbra y no se pudieron ingresar los votos de parlamentarios que estaban a favor y la iniciativa perdió por un voto. Señores jubilados, por culpa de Vlado Mirosevich por culpa de la izquierda que gobierna este país, no le van a subir la pensión garantizada universal de mil a 250.000. No sé si esto tenga arreglo en el Senado o en una comisión mixta, pero esto es una vergüenza. Se llenan la boca diciendo que le van a subir las pensiones a los jubilados y llegado el momento se apresuran para apretar el botón y dejar sin votar a personas que votaban a favor. Por un voto se perdió. Una vergüenza.